la ma no, la no, Loco. ¿sí? la loco nama, montalo nama, montalo ahí, montalo ahí, montalo nama, montalo ahí, nama, montalo ahí, montalo nama, montalo nama, montalo nama, montalo nama, montalo nama, montalo nama, montalo nama, montaretua, montalo nama, montalo nama, montalo nama, montalo rapua, montalo nama, montalo